A continuación, el alumno Teodoro Ibarra Pérez del doctorado en Ingeniería para la Innovación y el Desarrollo nos cuenta cómo prueban contra errores los manipuladores robóticos. Acompáñenos. Muy bien, bueno, nosotros estamos trabajando en este proyecto que consta de tres áreas que están relacionadas con la inteligencia artificial. La primera de ellas pues, es el diseño de algoritmos de preprocesamiento de datos. La segunda, la implementación de metodologías para el diseño de, de redes neuronales en eh, la optimización de parámetros. Y la tercera pues, es la implementación de redes neuronales predictivas para la predicción de fallos en manipuladores robóticos, específicamente en este manipulador de 6 grados de libertad. Este, este robot... Eh, fue impreso aquí en la universidad con, con apoyo de, del IPN también y es el código abierto eh, este brazo robot se puede mover en un espacio de trabajo y pues prácticamente eh, podemos encontrar infinitos puntos en ese espacio de trabajo es decir, infinitas posesiones eh, nosotros para hacer que se mueva con una red neuronal pues necesitamos entrenar a la red neuronal para enseñarle a moverse eh, pero no sería muy recomendable meterle gran cantidad de datos a esa red neuronal porque pues, esa red neuronal eh, se haría muy lenta para aprender. Entonces, para darnos una idea, cada, cada articulación, cada motor, eh, pues eh, tiene, ahorita actualmente con lo que trabajamos, pues tiene, se puede mover 17 posiciones. Entonces eso quiere decir que tenemos más o menos 24, generamos un, un conjunto de datos de 24 millones de datos. Esos 24 millones de datos eh, las estamos trabajando con 18 variables que son las de posición, orientación y, y valores articulares. Para darnos una idea estamos generando un conjunto de datos de entrenamiento de alrededor de 432 millones de datos. Esa, ese conjunto de datos, si se lo damos a una red neuronal en una computadora de, de, con un procesador convencional, pues tardaría muchísimo tiempo en, en, en, en realizar el entrenamiento. Entonces aquí hay un problema y una oportunidad que vimos para, para diseñar eh, algoritmos de reducción de datos que permitan pues, que una red neuronal pueda realizar el entrenamiento fácilmente. Logramos obtener un algoritmo y gracias a eso funciona eh, un trabajo en un capítulo de libro en la editorial Springer y en la segunda etapa eh, implementamos eh, una metodología que fue diseñada aquí por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ellos la utilizaron en el campo de la dosimetría de neutrones y nosotros lo que hicimos fue tomar esa metodología y la adaptamos para poderla utilizar en, en la solución de la cinemática inversa de este manipulador. Aquí logramos obtener buenos resultados con esa metodología y los resultados los publicamos en otro capítulo del libro en, en la editorial CRC Press, Taylor and Francis Lowe y fusionamos eh, esa metodología con el algoritmo que diseñamos y, y también lo, logramos publicar otro trabajo en, en un congreso internacional de la IT Play en donde pues logramos eh, obtener que el 90% de, de los datos eh, predichos por la red neuronal este, tuvieran un margen de error menor al 5% y esto es un avance pues, muy significativo y muy importante. Por tal motivo pues, eh, invito a, a todos aquellos, a todas aquellas que quieran interesarse, integrarse a este gran equipo de trabajo, a este posgrado, eh, pues tienen bastantes áreas de oportunidad hay mucho conocimiento que compartir, mucho que hacer y, y con gusto aquí los esperamos. Muchísimas gracias.